La alimentación es fundamental, lo que ha dicho ella, el estilo de vida. Eh, de hecho, nosotros eh, estamos iniciando ahora unos cursos que saldrán dentro de poco para otros profesionales que quieran hacer eh, lo mismo que hacemos nosotros. ¿vale? Eh, el, son unos cursos de nutrición. Entonces, ahí eh, participan tres universidades... Eh, ...diferentes, con catedráticos y profesores de las tres universidades... ...vamos a... bueno, está gestándose, ¿vale? Ya empezamos, empeza, eh, ya hemos o sea, que empezado... son primicias, que aquí... Ya, ya empe hemos empezado ya las grabaciones, ya tenemos lo, todos los temarios... ...todos los exámenes, ya solamente eh, darle el último toque y sacarlo, ¿no? Para que otros profesionales como nosotros, que quieren hacerlo... ...en sus farmacias o en sus consultas de nutrición o que vamos que no se nos queda aquí... ...que queremos también que eso eh, salga a la calle, que lo haga mucha más gente... ...y ese seguimiento de la vida saludable, de la alimentación, de la nutrición... ...tenemos un, un, un profesor que nos va a hablar de nutrición eh, deportiva porque también hacemos también la preparación deportiva y para gente que quiere hacer deporte, optimizar eh, la dieta, optimizar eh, ese, esos hábitos eh, saludables, cardio saludable es lo primero, pero es verdad que dieta mediterránea va a ser otro de los temas que vamos a tratar y la verdad que me hace mucha ilusión <ríe> eh, organizar este tipo de cursos. Fíjate, es formar a, a los formadores, ¿no? Porque muchas veces... Uh -huh. ¿Y quién cuida a los que nos cuidan, no? Porque, ¿y vosotras? ¿Quién os cuida? ¿no? ¿Cómo os cuidáis a vosotras mismas? ¿Da tiempo a decir todos estos consejos que doy y que hago? Sé que los tengo que, que llevar a la práctica, ¿no? Como dices, me las tomo a las seguidas para que no... <risa> para que me dé tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, yo, mira, el otro día eh, estuve en mi médico de cabecera, en la Seguridad Social, y... Y Yo le hablaba, eh, le decía lo siguiente, o sea, tengo tanta autonomía en la farmacia y hacemos tantas cosas y me auto eh, protejo yo a mí misma que necesito que alguien de fuera me diga si lo estoy haciendo bien mm. o no, porque necesito también a alguien eh, con, con o, o, otra o, otra visión. Eh, Normalmente, eh, eh, que esta que es una santa mujer también, <risa> normalmente me, me dice que muy bien, que siga por ahí, que me, me ayude también con las pautas, pues mira, esto podrías hacerlo así, o esto podrías hacerlo así, pero, pero es verdad que el otro día le decía yo, dime, dime si lo estoy haciendo bien porque necesito una visión objetiva. <risa> Somos tan autónomas, ¿verdad? Claro, pero fíjate decir, sí. también estás haciendo una santa... santa, decir, que es una doctora. Sí. Eh, sí. En y los sitios digo, o sea, se van santa, ocupando. Santa mujer. Sí. En la universidad... ¿Qué porcentaje de cuando estudiabas tú de mujeres a hombres? Supongo que mucha diferencia, ¿no?, a cuando ha estudiado inmaculada, porque quizá no habría tantas mujeres que estudiasen medicina cuando tú lo, lo empezaste a hacer bueno, o Bueno, yo o en, la, en la universidad... Es que farmacia... ...es muy de mujeres, medicina es muy de mujeres... ...judicatura es muy de mujeres... ...entonces estás hablando con una... ...profesión que es verdad que... ...mucha hija de farmacéutico... ...que quiere... ...que quiere quedar con la farmacia. Por es esto sentido, ¿no? Por la empatía... Eh... ...le ponemos empatía, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y además es una... ...es una profesión que es muy de... ...de poder... ...que te da tiempo a hacer otras cosas, es decir... ...te da tiempo a llevarte a tus hijos... ...a la rebotica, en fin, es una es una profesión muy de mujer, ¿no? Entonces, pero, eh, ¿vosotros qué porcentaje teníais en la universidad? Pues es que yo el porcentaje, la verdad es que como vengo de una época donde no miramos el porcentaje para no sentirnos, porque no, no, claro, no nos fijamos claro. en eso. Claro, pero qué bueno, yo, eh, qué bueno, claro, que que día, se nota que pesa todo, claro, algo ha mejorado. Que ¿no? Es que, re, no, es que no, no llegué a fijarme, pero a lo mejor eh, quizá un 50%, ¿no? Pero un 60-40 favorable a la mujer, quizás sí. Es que es una profesión muy farmacéutica. En mi generación muy de había mujer. muchos chicos que estudiaban porque tenían farmacia y muchos chicos también que querían dedicarse a la investigación. Tengo uno, de un amigo íntimo de la carrera, que teniendo sus padres farmacia, él tenía súper claro que quería trabajar para un laboratorio farmacéutico. Pues le gustaba el sector y para adelante. Pero realmente es que en mi época no era de fijarse si eran hombres o mujeres. ¿El día que dejé de hablar es que esto, no. de esto? No. Sí. ¿Verdad? Yo Gracias creo que ya la, la era ha empezado a cambiar para bien y ya empezamos a, ah, no. a no fijarnos en esas cosas. Quizá lo que no, el salto es en la no violencia, ¿no? Eso es el salto okay, pendiente. Es Ese es el salto pendiente claro. que, tiene, que, que sigue teniendo la sociedad, ¿no? Y eso también parte mucho, pues, de, de la educación. Y, y bueno, y si tuviéramos ahora, no sé, una, una, una bola de cristal, ¿no? uh -huh. Y pudiéramos pedir deseos para la profesión de cada una, ¿no? ¿Cuáles serían los deseos de, de María José? En medio de una bola que sea, tenemos una lámpara que, se... eh, que la hagáis De, los dos de otra, mi profesión. ¿no? De tu profesión. ¿Qué, qué, qué, qué deseas? ¿Qué, ¿Qué más deseas hacer, ma? María José Hidalgo? ¿Qué más desearía hacer en una farmacia eh, eh, eh, que no hago ya? Que no hagas ya, que eh... es poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues. Mmm, desearía. Eh, pues no lo sé. No sé qué decirte. No tengo ningún objetivo. Yo, la verdad, es que mi vida. Ha ido siempre por donde me he dejado fluir, <risa> fluye, pues yo he fluido siempre. Objetivos, pues que, que mis hijos eh, estén en la farmacia, que, eh, que sean felices, que, que podamos que todo lo que, lo que los productos de marca propia eh, funcionen y funcionen bien, optimizar... Eso que estamos haciendo, y, y la verdad es que poco más. Te parte poco, dice <ríe> poco más, pero eso se, no, no eso, pide poco. Y que muchos más farmacéuticos y profesionales, no solamente farmacéuticos, nutricionistas, muchos más eh, farmacéuticos, nutricionistas y profesionales de la salud eh, puedan conocer y hacer eh, lo mismo que estamos haciendo nosotras. Inmaculada. Pues a mí me gustaría consolidar la, la empresa familiar, porque al final es una empresa familiar, y especializarlos mucho, que yo soy una apasionada de la cosmética, en cosmética de marca propia, porque estamos súper convencidas de que los ingredientes eh, personalizados en, en una rutina de belleza es imprescindible y ya así puestos a pedir a la bola de cristal pues podríamos pedirle también que, que pues eso que la empresa familiar funcione Pero y que, que dentro, de, uno... ¿eh? y que que dentro de unos años el valor del farmacéutico eh, esté donde corresponde que queda sí sí que queda todavía queda bastante pero vienen empujando fuerte estas generaciones. Sobre todo ¿no? nosotras, ¿eh? Nosotras empujamos por cuatro, por lo menos. No, la verdad es que es un ejemplo. <ríe> sí. Si hablamos de nuestra zona en la que estamos viviendo, pues sin duda sí que están pisando el acelerador. Siempre hablamos con Inmaculada, pero hay más hijos. Sí, sí tenemos dos... Bueno, ella tiene dos hermanos más, yo tengo dos hijos más. También farmacéuticos, que estoy deseando que vengan ya a hacerse cargo de... De... de más farmacias en más zonas, de más ¿no? en más zonas sí. cuando vean el programa van a notar la presión van a notar la presión esto es un llamamiento hay más zonas eh, en la provincia hay de Alicante hay más sitios donde y... se pueden poner farmacias efectivamente dan distintas porque ya son de ellas Esta dos ya... Bueno, pues todo un placer que hayáis estado aquí con nosotros, que estáis. Claro, sí. eh, la próxima donde digáis o nos vamos a Elche o nos quedamos en Alicante. Tengo tantos test que hacer. <risa> Tenemos tanto por hacer. Pero lo bien que me estoy poniendo yo sí, sí, gracias sí, a ella, sí, sí, sí. Eso que ¿eh? y donde me dicen tiene un pacto con el diablo. Primero no tengo tantos años para aclararlo y luego además, <risa> es que me pula con muy buenas manos. Sí señor. Muchas gracias. gracias la a próxima ti. semana más. Estas son confidencias. Gracias.